No sé, porque me empezó a disparar así medio raro güey. ¿Ves esa mierda cómo me da? Ah, oh, es chítero, son putos chetos Wey Fucking cheater, es un puto cheater. Es un puto hacker. Está usando hacks, güey, esa mierda, güey. Reportar a jugar. Fuck, you, fuck your fucking mother, hacker. You're fucking hacking. Oh mames. Está hackeando literalmente. What hacking ain't voting? Está literalmente disparando detrás de la, del, del, del muro, imbécil. ¡Oye, hey fucking idiot!